¿Eres emprendedor? ¿Quieres ganar dinero sin salir de casa? Yo te ofrezco una oportunidad de negocio muy rentable. Apúntate a mis cursos de tarot, enfocados a una salida laboral. Si quieres tener información acerca de estos cursos, no dudes en ponerte en contacto conmigo al 671 44 70 18. Si te va mal, si necesitas un dinero extra, no pierdas esta oportunidad. Con mi método, a ser tu propio centro.